Hola, hola, buenas a todos, aquí es Contando, un día a esa taberna y hoy volvemos con Total War Troya, el DLC de mitos, con nuestra campaña, con el rey Agamenón, con Micenas Vamos a enfrentarnos a un ejército de pares de Troya, que aquí es donde lo dejamos en el capítulo anterior Resolveremos rápidamente, vamos a disfrutarla, ¿no? vamos a disfrutarla, esta batalla, pero vamos es algo que vamos a resolver rápidamente. No, no, no creo que nos pongan en ningún aprieto porque encima tenemos nuestro apoyo de de Menelao, si no me equivoco, de Esparta. Y a lo mejor el carro o los gigantes puede ser que nos pongan en un pequeño aprieto. Pero no creo que supongan nada del otro mundo. esto Todo, todo el ejército es morralla, literalmente. Menos esas cuatro unidades, el resto deberíamos pasarlo bastante fácil. Intentaremos no tener muchas bajas. Y ya a partir de eso, a ver si podemos hacer un buen grupo principal con un buen muro y demás. Y ya luego con aprovechar el ejército de Menelao para que ellos reciban mucho daño. Que a nosotros, entre comillas, no os da igual. O bueno, nos viene mejor que lo reciban ellos antes que nosotros. Vale, y vemos a ver cómo nos movilizamos. Porque tenemos la situación en el mapa, ya más o menos, con las últimas batallas, ¿estaba algo mejor? En los últimos capítulos conseguimos solucionar un poco el panorama, pero tenemos que ir a ver dónde nos está... Uh. Vale, vale, o ok, no es mala posición, vale, vamos a desplegar aquí nosotros, anchos, anchos, dije, eso es, vale Con todo esto vamos a hacer un grupo... Vale, vamos a plantar esto en el 3 Vamos a meter a Gamenón aquí en el frente En el 1 Nuestro grupo De flanqueo va a estar aquí En este lado, vale, eso es Nuestros Escaramuzadores Aquí en el grupo 5 Y esto lo vamos a meter en el grupo 2 Que lo vamos a dejar aquí, vale, perfecto Empezamos no batalla. Los de tu aliado Vamos a ir ubicándonos más o menos en esta zona. Perfecto, grupo 2 aquí. Grupo 4 en este costado. Perfecto. Venga, y cuanto más rápido, mejor. Vale, de hecho, continuamos con el movimiento. Vamos a centrarnos un poquito más. Vale, sí, sí, esto está bien, esto está bien. Venga, Agamenón. Ah, no, Menelao. Agamenón, somos nosotros. Tus guerreros han vale, vale, vale. Chocad ahí y ya encargarse del resto. Vale, continuamos más o menos la apertura... Bueno, la apertura, el movimiento zona central. Vamos a aguantar ahí, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Vale. Vale, avanzamos hacia aquí, avanzamos hacia... acá Vale. Vale, desplegamos ya. Venga, aquí ese movimiento. El grupo 5 aquí Venga, venga, venga Vamos ya para allá Vale Vale Venga Vamos a rotar hacia allá Vamos a dar nuestros apoyos Vale Venga Oh Grupo 5 Quitamos el modo escaramuza Y entramos aquí a piñón Venga Vale, vale, vale, vale, vale vale. Daño por penetración, Eso es, venga, una buena carga Vale, maravilloso, maravilloso, maravilloso Maravilloso, vale, espérate, grupo 4 Vamos a cargar aquí Porque esto está solucionado Con el grifo, sí, de sobra Vale, ok, continuamos Vale, Vale, vale, vale, vale, vale Ok, grupo 5, vamos a movernos Podemos, espérate, que tengamos un, Una buena posición, eso es, venga, ataques Vale, el grifo, vamos a quitarlo de aquí Vamos a moverlo a una zona que sí que nos interese Porque eso ya está acabado, o más que acabado Y solo nos queda repelar unidades Vale, con el grupo 4, vamos, vamos a hacer esa función de... Repelar unidades Me parece buena idea Vale, grupo 5 Vamos a movilizarnos más aún A nosotros no persigáis De hecho, acudí ahí al mogollón Esto ahora lo limpiamos como haga falta y ya está Vale, vosotros aquí Vosotros, venga, una buena carga aquí No perdamos el grifo, por favor Vale, moral No, no, continúa ahí, continúa ahí, menelao Uy, menelao, a ah, me No sé por qué me sale todo el rato menelao. Venga, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Grupo 2, ¿dónde está el grifo? Aquí. Uh, vale. Vale. Eh, vosotros. Venga. Venga ese movimiento. Velocidad queremos. Venga, vale, vale, vale. Hay que buscar sus unidades caras. Las gigantes, los arqueros. Sí, ¿no? Con los arqueros hemos acabado. Bueno, hace tiempo. Perfecto. Vale, vamos a ir con el grifo aquí. Que esta ya la hemos perdido de vista. Eh, eh, eh, eh. Venga, Gaminón. Hijo mío, hay que masacrarlo todo. Aquí. Aquí. Aquí. Venga. El resto os tiene que dar igual. ¿Llegáis? No, no llegáis. Bueno. Se intentó. Ah, por ellos. Venga, vamos ahí. aquí en este modo. Yo no sé cómo ellos están pudiendo huir. Es que es una masacre esto. Nada, no vamos a poder con su héroe. Pero bueno, se está intentando por lo menos. Que es lo importante. Vale, vamos a sacar el grifo Vamos a obviar esto Y vamos a ir a por este Que aún le queda bastante terreno Para llegar a salvarse Y nada, suero se salvó Ok, pues nada Nos movemos a sitios Donde sí que podamos actuar Ahora echaremos este Venga, ese grifo Una carga ahí Venga, nos valió Bueno, y tienes a listía. Échatela Que esto Para curarse viene De vicio Venga, acudid ahí, matad unidades, vamos chicos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Opa, venga, acudimos o qué. Ahí, al mogollón, a matar lo que sea. Que no pase nadie. Hola, Menelao está ahí enganchado que no se mueve. Nah, un masacre. Éxito absoluto, rotundo la velocidad por 4 ahora ya es literalmente lo que reste resto y ya está no pueden durar tanto tú y ya está, ¿no? vale, literalmente es la unidad que falta perfecto, vale, fin de batalla Nada, el otro mundo. ¿Cuántas bajas? 27 perdidas. Bueno, está bien. 725. Ya se han perdido todo el ejército. ¿Ves? Me sale mal porque las unidades que tenían que haber muerto no han... No, no, no hemos hecho casi bajas. De hecho, no hemos matado ni en su herbe. Eso es lo que menos me ha gustado. Pero bueno, aparte... Bien está. 11% de reabastecimiento. Uf un caca así, eh, de tesoro vale, vamos a coger el reabastecimiento de unidades que nos va a hacer falta ahora vale, ok, y nos toca maravilloso, creo que vamos a acabar con ellos sí, sin duda, acabamos con ellos y al pozo Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Venga. 6%... 400... Venga, pues un 6% me voy a quedar. Me gusta. Claro, ahora la cosa es... ¿Hacia dónde nos movilizamos? ¿Estamos en guerra con esta gente? Oropo, Iria... Si es una región secundaria y minoritaria... Sí, creo que vale la pena ir... Invadirla, quedarnos con ellos Y ya está Habilidad, tregua, defensa, cuerpo, a cuerpo No Pff, Es que esta es una pasada Vale, ok Como dijimos voy a ponerme juramento a los guerreros Y con esto el coste de mantenimiento Al fin y al cabo Nos ahorra Material, vamos a revisar diplomacia. Oropo, ¿esta gente quiénes son? ¿Cómo son? Eh, eh, eh. Graia, vale. Negociar, vamos a negociar rápidamente. Hazte vasallo y te casco un ultimátum. Queremos un ultimátum con esta gente. Eh, la verdad es que sí, te voy a ofrecer un ultimátum. Vale, y ahora estamos en guerra. Maravilloso. Y avanzamos. No sé dónde tienes tus ejércitos, pero vamos. Te voy a asediar y eso lo sabemos nosotros. Vale, ok. Aquí estamos reclutando para poder defendernos de esta gente. Luego... Este nuestro señor está aquí protegiendo Epidauro Que me parece bien, porque tenemos aquí estos otros ejércitos que son más o menos comunes Pero este, que es el de París, es el que me preocupa un poquito Vamos a Epidauro, acampamos aquí, exacto ¿Podemos reclutar algo? Mm, centauros, no Vale, tenemos los honderos Es que este ejército no está nada, nada mal, eh Uh, y quedarnos con un garrote Puedo reclutar un par 162 No tenemos mantenimiento Vale, vamos a reclutar dos Un par, ¿vale? Para añadirlo al grupo de, de flanqueo Para hacerlo bastante fuerte Y ser capaces de pasar por encima Vale, perfecto Además, ¿por qué no podemos reclutar? Es que eso Sacerdotisa El espía, ¿por qué no? ¿Dónde tenemos nuestro espía? Fecciones crucidas héroes y agentes Espías Ah, es que está herido. Tres turnos para volver a estar disponible. Vale. Vale, esta sacerdotisa ya la hemos utilizado. Cretón. No le dieron ningún ejército, pero se le puede reclutar. Ah, vale. Ok, se me cuida. Anfimaco está aquí en la zona norte. Agamenón. Vale, perfecto, perfecto. Vale. Vale, pues con nada, con esto. A ver, espérate. Voluntad divina. Aquí como estamos, podemos hacer... Una suya de nivel con Ares. Uf. Sería maravilloso, ¿eh? Pasar aquí a celebración. Ingresos de las incursiones. Felicidad por cada guerra. Hacha y espada sube el daño. Me gusta mucho. Una plegaria... No, vamos a hacer una hecatombe. Con Ares, bueno, de aquí a que subamos costará un poquito, pero bueno. Vale, pues nada, con esto vamos a pasar de turno y vamos a ver qué movimientos se nos quedan. Vale, vamos a darle velocidad. Pero bueno, si nos podemos quedar con esas dos regiones, ahí podemos preparar o, o favorecer la creación de un nuevo ejército para poder llegar hasta los Beocios. Y conquistar por fin esa ciudad que nos tiene ahí enquistados en el norte con una guerra que no va a ningún lado, un sinsentido. Vale, sí, sería, sería, sería un, un buen avance. Y ya, yo creo que con eso podemos dar el salto por el Egeo y llegar a Troya. What? Te encuentras bien, hijo. Ah, No Lo siento, pero no Tratado de paz En guerra con Eftia Tienes más regiones Porque a lo mejor me planteo ir hacia allá eh, Te declino, obvio que te declino Hombre, mi alianza con Eftia Es más fuerte Que cualquier cosa que me puedas ofrecer La verdad, no nos vamos a negar Uy, los feocios, vale Vale, vale, bueno De momento tenemos esa defensa nuestra De, de, de nuestra región principal Vale, experiencia en guerra contra Micenas oh. Vale, si sí, este, ya lo sabíamos Pues... A lo mejor nos pasamos más tarde ¿eh? Te voy a hundir en la miseria Y aquí hay una región guapa, guapa Para poder conquistar Me gusta esto Nada, el ejército de Agamirón tiene que pasar por aquí encima Pero vamos, ¿de qué manera? Ritual de perdición Venga, de cabeza Uh, vale 10 de favor de Zeus Éxito, perfecto Vale, vale, vale, vale, vale. Buen movimiento Ahora bien Uh, se han replegado aquí en Egina Se han replegado aquí en Egina Vale, ok, este movimiento, profecía de condenación, fracaso, lástima. Bueno, coste de acción de todos los agentes. Ah, encima sube de nivel. Vale, vale, vale, se me cuidan. Los propios... Vale, vale, vale, vale, dónde está, dónde está. Profecía de condenación. La transgresión... Uh. Sabia mujer Arenga de espanto Maestría en ceremonias mm, mm, mm. Vale, vamos a mejorar este Es que estos dos Me parecen sublimes ¿Qué diferencia hay? Literalmente no encuentro diferencia Comienza un emisario para que se marche Y... Desbloquea revelar transgresión. Ah, a un emisario o a un espía. Vale, pues vamos a coger el emisario y, y le daremos calor al emisario. Vale, me gusta, porque además esto es un emisario, con lo cual tiene más sentido. Este ejército lo vamos a aparcar aquí. Es que no sé si atacar y luego darnos la vuelta, no vamos a llegar a defender Epidauro en caso de que ellos quieran venir hasta aquí. Entonces, teniendo esto en cuenta. ¿Somos capaces de destruir este ejército? No por el puñetero carro. Así que vamos a caer aquí sobre Oropo. Uh. Uh. Cuidado, ¿eh? Vale, vamos a rodearlos. Asediamos y a ver cuándo se iluminan. Además, con este ejército vamos a caer sobre este de aquí. Lo que más me preocupa es el carro en verdad Pero fuera de eso, yo creo que somos capaces Bueno Es que solo tenemos milicia para aguantar Pero tenemos los escaramuzadores Entonces es en verdad, una por otra Si conseguimos hacer bien los flancos No debería irnos nada mal Vale, vamos a apoyar aquí a Trecen Vamos a resolver este combate Y ahora volvemos Vale, autorresolución. solución Y nos reventamos Vale, ahí, eso es Dale, cómo maneja la lanza, ¿eh? Venga, listo 128, uh, un 12%. Mira, pues un 12% me viene genial. Oh, y, y uh, volvemos para casa. Vale, este es la del escudo plegaria. Tenía defensa cuerpo a cuerpo. Uh. Vale, pues la defensa cuerpo a cuerpo me viene genial. Vamos a tratar de llevarlo hacia casa. Si ponemos la marcha, no llegamos. Bueno, no pasa nada. Si hace falta, barreremos y reconquistaremos. ¿Tenemos aquí a Atenas? Vale, ok. Ahora vamos a hacer este movimiento aquí hacia el sur. No sé si llegamos, pero el combate este es ciertamente complicado. ¡Uh! En vez de eso, podemos movilizarnos aquí. Con este ejército... Es Porque esto que es una guarnición de nivel... Seguramente... 3 uh, Vale. Asediamos aquí en giro. Uh, en giria, perdón. Vale, esto es buen movimiento. Oh, fuck. Esto ya no es tan buen movimiento. <ríe> vale, vamos a reclutar más aún. Vale, vamos a hacer fuerza con la milicia y esto me parece más que correcto, si somos capaces de sobrepasarlos en número en, en, en concreto este ejército mejor que mejor aquí no hemos visto ni qué tenía vale por lo menos ya, ya hemos visto qué hay por la zona, perfecto vale vale, podemos hacer que Menon. Es que el ejército de Agamenón es una pasada, ¿eh? Pero tampoco quiero estamparlo por mi culpa. Vale, aquí tenemos bastante zona por la cual expandirnos y eso me agrada. No, vale, esto es lo de los tributos. Expedición mítica. Esto es que el problema... Es el, el, el que, que mandamos a la expedición Porque esto es un follón De cuidado Vale, esto lo dejaremos Cuando ya tengamos más o menos la situación controlada Nos arrancaremos con estos movimientos Ahora bien Finalizamos turno Sí Vale, vale, no, no, no, no. ¿Dónde está? El rey de los hombres el Cacto. No podemos subir ninguno Y cretón lo tiene todo bloqueado Uf, Vale Pues nada Finalizar turno, vamos al siguiente y vemos a ver cómo están los movimientos. Vale, claro, es que no lo teníamos inspeccionado y no veíamos qué estaba pasando aquí. Claro, es que eso es un problema. Vale, hemos descubierto Hay un ejército de siete que pensábamos que estaba vacío, pero no. Y bueno, ahora a ver este asedio, ¿qué tal va? Uf, París, siempre mareando tú. Dardania, a ver cómo se mueven ellos. Las Amazonas. A París ya no lo hemos pasado, así que sin problema. No nos han atacado. Y eso es bueno. Carios, flis. Uff, venga. Uh, los de ocios, ¿a dónde vais? Vale, ha venido con sus dos ejércitos. Ok, vamos a retirarnos. Porque esto no tiene sentido. O sea, no, no somos capaces contra esto. No somos capaces de luchar. Nos retiramos. Vale. Está bien, movimiento inteligente. Resistencia. Uh, vale. Oh, uh, éxito 13, destruido. Buah, los dárdanos, vale, pues nada, vamos a tomar su ciudad, sí, vamos a conquistar las ruinas de Trecen y decretos reales, ¿Qué, ¿a por qué más vamos a tirar? Hemos desbloqueado ahora mismo, defensa, la infantería media, este es, vale, vamos a ir a por este, cuerpo a cuerpo, Uf, el ataque cuerpo a cuerpo de la infantería media es que esto es una pasada, ¿eh? teniendo en cuenta cómo tenemos construidos los ejércitos es maravilloso así que vamos a tirarle, son siete turnos que vamos a estar ahí más o menos pendientes de esto, pero solo con el bono que hemos ganado, la verdad es que es una bendición, vale, asediamos enganchamos este ejército deberíamos destruirlos uf, uf, uf, uf, uf. vale, curioso los pelotones dárdanos son prescindibles, puf, tienen moral, tienen velocidad, vale, los garrotes, mmm, la turba, esto sí que me preocupa un poquito, pero fuera de eso yo creo que con el ejército que tenemos somos capaces de limpiarnos bastante bien. Haciendo una buena carga con los garrotes, experta en flanqueo y además tenemos esto que tiene buena carga, vale, pues nada, vamos a por ellos, a ver cómo sale. Y con esto habremos perdido un vasallo. Pero bueno, habremos ganado una región para nuestro control directo. Que nunca está mal. Este ejército defendiendo lo está haciendo bastante bien. ¿eh? Vale, y además tiene muchas unidades sin escudo. Que son las de los garrotes que podemos acribillar con los honderos. Así que perfecto. Tenemos más rango que ellos. Somos más numerosos. Vale, me gusta. Uh, vale, se ha cogido en la cima perfecto, vale, pues vamos a ubicarnos primero lo de siempre, vamos a ser listos, vamos a trabajar con un ejército desplegado con espacios ancho, que tengamos margen de maniobra, esto en el grupo 4, vale, vamos a poner aquí la unidad de expertos en franqueos en este costado, que tengamos eso un poquito de, un poquito de margen además, vale, no esto lo vamos a poner en el grupo 3 Este va a ser el grupo 1 Y lo vamos a meter aquí en medio Perfecto Además Las lanzas las vamos a dejar aquí detrás ¿Vale? Que van a ser el grupo 2 Perfecto Y aquí los honderos Todos en el bloque central Sin escaramuza Y en el grupo 5 Vale Entonces nuestros honderos Los quiero aquí Bien centraditos Y que sean capaces de reventar ¿Vale? Ok Vienes, no vienes, desplegas, bajas... Baja, perfecto. Vale, lo que me preocupa un poquito más son las arpinas. Pero bueno, fuera de eso... Ok, vamos a coger el bloque central y vamos a avanzar un poquito. Vale, como ya sabéis que me da mucha rabia. Vale. Necesitamos movernos rápidamente, ser listos. Vale, vamos a darle un poquito de calor. Estamos llegando, estamos llegando. Perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Nada, nos va a tocar movilizarnos a nosotros porque ellos no nos van a hacer caso y no van a querer bajar en ningún momento. Así que, ya sabéis. Vale, ojo, se mueven. Grupo 2, nos movilizamos más. Vale, y grupo 5, en cuanto tengamos a rango disparamos. Vale, pelotón darda no este. vale. El 4, avanzamos un poquito, avanzamos un poquito. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. Vale, vale, vale, vale, vale. ¿Eh? Si no quieres venir, ya me encargo yo de ir. ¿eh? Uf, cuidar esa carga tú. Vale, había un hueco, pero bueno, ahora nos hemos librado a esta gente Vale, venga, a ver si podemos hacer buenas cargas por lo menos vale Vale, vale, vale, vale, venga Podemos limpiar, podemos limpiar, podemos limpiar, hemos limpiado eso. Vale, vamos a ver si podemos limpiar el centro. Las arpías y estas que se nos han colado nos han hecho mucho daño y eso está feo. No me gusta nada. Vale, venga, buenas cargas, eso es. Vale, vale, vale, vale, está bien, está bien, está bien, está bien. Venga. Como se me muera el héroe, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vamos a pasar malamente. Vale. Os hemos recuperado. Perfecto. Acribillarme la morralla, por favor. Vale, hemos perdido al héroe. Eso pues está mal. Y ellos pierden al el suyo. Odio cuando se apelotonan todas aquí Que no somos capaces de ver nada de nada Venga, recuperamos esto Vale, vamos a venir aquí a desatascar Bueno, vamos a venir aquí a tratar de acribillar a ese Héroe, suyo, enemigo No, esta zona se perdió eh, ¿Somos capaces de aniquilar a su héroe? Dime que sí, por favor Nah, les hemos dejado muchísimo espacio. Se nos han colado por los huecos. Purares, tus guerreros se están reagrupando. Vale, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Vale, perfecto. Venir aquí, cargar por detrás. Esto me gusta. Ah, No podemos cargárnoslo. Podemos recuperar soldados. Venga. Recuperarse. Vamos. Venga, por él. Si matamos a suero por lo menos, héroe, habrá valido héroe, la pena. ¡Bien! ¡Ah, no! porque estamos huyendo todos? ¡Qué rabia me da esto! Venga, va. Vamos a ser listos. Vamos a combatir todos juntos. Vamos a tratar de recuperar Moral donde se pueda. Vale. Venga, aquí, vale. Dios. ¿Vale? A lo mejor no son las mejores unidades para cargar Pero bueno Venga, una buena carga Vale, eso es Nosotros tenemos mejor carga que ellos Vale Vale Ojo Vale, esos garrotes eh, Hemos recuperado una de garrotes Me gusta Esta la vamos a perder Nada, se perdió ¡Oh! Pues era justo el ejército que teníamos nosotros en defensa eh Haber perdido esto es Malo, nos ponen una muy complicada tesitura de cara al futuro. Vale, bueno, veremos a ver cómo lo podemos gestionar. Vale, oye, cuerpo a cuerpo tenéis que reventar a esta gente. Venga, venga, venga, que habéis hecho encima un buen flanqueo. tus guerreros han Ojo. enemigos ocultos. Ah, bueno. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Más tienen esto. Es una fuerza para perseguir. Bastante importante, ¿eh? Vale, vamos a ir a por ellos. Las unidades de ellos que huyan. No nos vamos a preocupar ya, lo más mínimo. La vale. Al de la... Vale, que hemos vencido. Oh, ¿cómo se ha girado esto en el último momento? Maravilloso. ¿Ves? Sorpresa que se lleva uno así como que no es quiero la cosa. Vale, vale, uy, uy, uy, vale, vale, vale. Esto cambia un poquito las cosas. Vale, vamos a darle velocidad. Nada, no vamos a pillar a nadie, ¿no? No, masacramos esta y cerramos. Fin de batalla. Uy, venga, matadlo. Perfecto. Bueno, nada, fin de batalla. Vale, victoria cardenal. El enemigo te ha dejado de ¿De verdad vas a considerar una victoria? Me sirve. Don, me sirve. Bien, o sea, la verdad es que hemos acabado los dos. Reventados. 300 pérdidas, ellos 600. Oye, ha salido bien. <risa> vale, o sea, matan a mi héroe porque en verdad se ha muerto el primero. Ok, se lo hace. Podemos reabastecer un 10%. Me sirve. 1000 alimentos. Ok. Vale. Podemos perseguir y simular Vale, necesitamos un nuevo héroe para nuestro ejército Un defensor, protector Nos vamos a quedar este ¿A qué tiene este? Si gana una batalla, finaliza el turno, cuenta con el respeto de Ares, vale Un turno guarnicionado Vale, me voy a quedar con el defensor Tenemos más héroes ¿Hay algunos que podamos recuperar? No No, no, no No No hay ninguno que podamos recuperar Vale, me voy a quedar con este señor Ah, bueno Cretón lo tenemos ya Sí, vale, básicamente me quedo con Cretón Por no tener que pagar el coste Para reclutarlo, sino este ya lo tenemos reclutado Ya tiene sus 10 de motivación Ok, nos lo quedamos Vale, héroe herido. Vale, pues con, e con esto vamos a atacar aquí y ahora volveremos sobre Trezen. Y con esto simulamos. Perfecto, maravilloso. Resolución automática, no sufrimos bajas. ¡Ahí! ¡A tu casa! Vale, perfecto. Perfecto. Hombre, es que... Vale, pues bueno, tesoro y ya está. Vale, nivel 2, perfecto ¿Qué tenemos? Instrucciones de Centauro o Sangre de Heracles Cuerpo a cuerpo, no queremos nada, cuerpo a cuerpo la verdad Así que vamos a coger la instrucción de Centauro Y si hace falta nos la quitaremos de encima Más adelante Y ya está ¿No podemos acudir sobre Trecen. No, pero sí podemos llegar No, es que quiero ir a Trecen. Epidauro, yo creo que contra este ejército Podemos defendernos bastante bien Vamos a ir a Trecen. A posicionarnos allí y ahora... Vale, construimos esto en Stymphal. Construimos esto en Stinfalo, el taller del artesano. Y como ya nos hemos pasado de tiempo, vamos a cerrar aquí el capítulo y lo retomaremos con las batallas en la zona norte. Más movimientos aquí de defensa en la zona del sur. Y se nos queda un buen capítulo. Así que nada.